Tiembla. Tiembla. Si te escucho otra vez, te la vas a tragar. Rimo la vas a liar, te lo tengo que explicar. Si te pillan mis hermanas, te vas a cagar. Encima, tú vas a tener pesadilla. Eres su basura, contaminas a toda mi pandilla. Se te ve de lejos, que tú no la pillas. Eres un fachita disfrazado de quila. Pasó. Que no toque nada, que lo tocan to, que no sabe nada, nunca preguntó. Y lo que pasó, pasó, Con a temblar.